Juan Augusto Trafnik nació en Villa del Parque en 1950 y se crió en dicho barrio. La secundaria la hizo en el barrio de Once, donde actualmente reside. Estudió fotografía con muchos maestros, entre los cuales destaca su gran maestro, Pedro Otero, es fotógrafo argentino y actual director de la carrera de fotografía en Lausanne. Me está ahogando. <risa> Hola a todos. Es por hacer personajes raro nomás, es la única manera que me siento un poco eh, más tranquilo en esta cosa rara del mundo virtual eh, Juan, ¿estás ahí? Sí No escucho nada, ¿qué pasó? A ver Sí, sí, estoy acá ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Hola, hola? me escuchas? hola hola me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, José Sí, yo te escucho ¿eh? Hola Juan, ¿cómo estás? Yo bien eh, Bueno que fue una forma que quise hacer una introducción en este mundo medio hipermediático, raro y viral que estamos pasando actualmente, se me ocurrió jugar a hacer eso. Contaba en la... En, ¿Cómo se llama? Estoy tratando de poner... Ah, claro, que me aparecen en admitir, admitir. a Perdón, hay mucha gente que quiere entrar y esto se me, se me complica porque no puedo ni siquiera ver pantallas ya que me aparece la tecla admitir. Ahí, voy, ahí, los ahí te veo, Juan. ¡Eh! Por fin. <risa> eh, sí, sí, me estaba, estaba poniéndome un poco nervioso. Aviso de antemano, eh, bienvenidos todos los que están entrando. Cien, entran a 150 personas máximas. En este momento ya hay 132. Eh, Rosario va a estar eh, aceptando gente paralelamente en el mismo grupo. Y bueno, para no tener interrupciones. Como dice en esa extraña introducción, Juan Travnik, nacido en el barrio de Villa de Parque, en 1950. Sos sí. una persona de barrio, ¿no? Esencialmente sí, esencialmente sí. Eh, no, sé, no sé si me escuchan, si me ven o qué, pero yo voy a seguir hablando como si todos me escucharan. Eh, sí en realidad soy alguien que siempre sigue reivindicando esa situación barrial de, de mi origen. Eh, por más que, digo, uno haya quedado y haya cambiado en términos de, de donde uno vive o sea menos barrio el que uno vive o lo que sea, pero digo esa situación de barrio que era Villa del Parque en el momento en que yo nací, en el 50, es algo que sí me marcó y y me va a seguir marcando por vida ¿no? después estudiaste en. estudiaste acá en 11. casualmente el barrio donde no te viniste a vivir ¿fue casualmente o te viniste a vivir por algún amor al barrio también? no, no, la verdad que fueron las dos veces, casualidad en realidad cuando yo terminé mi primaria quería de alguna manera avanzar en una carrera como pintor otro amigo de la, de la primaria y yo queríamos ser pintores y entonces, bueno, fuimos a dar un examen a una de las escuelas de Bellas Artes de, de la época, creo que era la Manuel Belgrano, y nos lucharon. Le hice llanamente, eh, nos no fue bien en el examen de admisión. Evidentemente no éramos tan buenos dibujando y pintando como se pensaba, este, o por lo menos nosotros pensábamos. Y a partir de ahí, nada, se produjo una, un desbarajuste importante a nivel de lo que era dónde seguir la secundaria. Finalmente, mi mamá, mi papá, consiguieron vacante en el colegio Mitre, en Nacional Mitre, que está acá en la calle Valentín Gómez, y hice la secundaria allí. Pero Supuestamente... Según, según el mito era porque eran muy jóvenes que los escucharon en, en la escuela de artes. ¿Está así o no se sabe? No, no, que éramos jóvenes para entrar, que éramos chicos para entrar a la escuela de artes, sí, seguro, porque en realidad todos los demás realmente eran todos mucho más grandes. Nosotros teníamos 12 años, salíamos de la primaria y la mayoría de los que se presentaban allí eran personas que tenían 18, 20, quizás un poco menos, pero todos de... ...de esa edad para arriba... ...y eso nada, produjo una crisis... ...también en el sentido de... ...en un par de años... ...también dejé de dibujar prácticamente... no eh, ...estas cosas que, que a uno le pasan... ...a veces... ...la vida pone a prueba... ...algunas vocaciones... ...y, y a veces uno las supera... ...y a veces no... Eh, ...en ese caso... Eh, yo la verdad que ahora lamento mucho que no haya tenido la fuerza de seguir, pero me hubiera gustado seguir dibujando. Pero a lo mejor si hubiera seguido dibujando y pintando no hubiera encontrado esa otra pasión que después encontré muy rápido, que fue la fotografía. ¿Y ahí llegaste primero con eh, Pedro Otero o, o ¿cómo, cómo caíste en la fotografía? Hice un par de... Hice un par de mi papá era músico y hacía música de cámara y era docente, de, era un muy buen clarinetista, muy destacado y siempre me alentó en todo lo que tenía que ver con las cuestiones artísticas, las inclinaciones artísticas del nene. Y entonces, primero cuando quería ser pintor, obviamente me compraba libros de dibujo, libros de pintores y todo esto, y en el momento en que decidí entrar a, a otras vocaciones, cuando empecé a entusiasmarme con la fotografía, él me consiguió primero la posibilidad de ir como asistente a un laboratorio donde él llevaba a revelar su material. Uh -huh. Él era fotógrafo aficionado. Aficionado en términos de, de sacar fotos de su familia, ni siquiera un fotógrafo aficionado un poco más avanzado. Y a partir de ahí me siguió apoyando. Entonces, bueno, después hice una, una... También como cadete estuve durante un par de meses en el estudio, en un estudio de fotografía, en el Vixio. Uno que estaba en el final, barrio Biccio. primero, ¿no? ¿Cómo? Primero estuviste en uno que era ahí del barrio, que te consiguió tu viejo. No, no, no, en el barrio no. Este Vixio, que fue el segundo lugar donde donde trabajé como aprendiz, como como sí como aprendiz, eh, estaba justo frente al edificio de rentas. Edif la firma Vixio era un estudio muy reconocido, ya en ese momento ninguno de la familia Vixio estaba a cargo del estudio, uh -huh. pero era una firma lo suficientemente reconocida en el campo de los estudios establecidos, como para que decir que hasta los años 50, 60... Eh, gente que se casaba en, en el interior de la provincia de Buenos Aires venía a fotografiarse para tener su foto de bodas con los vixios. Era uno de esos estudios tradicionales de, de Buenos Aires muy reconocidos. Y ahí empezaste haciendo fotos, fotos media comercial, también fotos de sociales, fotos para poder también, llenar la olla, digamos, de alguna manera, ¿no? En realidad... Eh, yo empecé a hacer fotografías, entonces, nada, como aprendí en el laboratorio, después como aprendí en el estudio, ya me había hecho en el baño de mi casa una mesadita que apoyaba en la bañadera, ¿En la bañadera? no sé qué no sé pasó, qué pasó pero pero entró, ahora, ahora una... Alguien entró con el audio, por favor, silencien los audios a quien entre, ahí lo silencié yo, ahí, ahí nada más. Eh, digo, entré a tener mi pequeño laboratorio en el baño de mi casa, tenía una mesadita mesa que ponía, eh, que ponía en, la, en la bañera y nada, armaba ahí, y trabajaba haciendo mis copias y mis revelados. Eso, eso era a mediados de los 60 ya, yo ya tenía alrededor de 15 años, una cosa así. Te iba a mostrar porque la tengo por ahí, pero me olvidé sacarla antes entre todas las cosas de hoy. Eh, no la veo a, a la mano. Tengo una Pax M4. Mira vos. ¿Te tiene te... algo, dice esa cámara? Esa fue mi primer cámara. Era una cámara de visor directo. Y me hubieras dicho que me ibas a hacer este comentario. <risas> la traía porque hará cinco o seis años. un... Un gran amigo, queridísimo colega, Rubén Romano, eh, sabiendo de eso, me regaló una igual, igual a la que había usado yo cuando empecé. La mía no sé a dónde fue a parar, la verdad que con el tiempo, eh, digo en el 66, 67, mi papá falleció en octubre del 67, pero un año antes más o menos me había comprado ya una besamática. Y la pequeña y chiquitita Pax p 4 ya no estaba más ahí dando vueltas. Y con las mudanzas que uno fue teniendo y eso, la verdad que no fue a, no, no, no sé a dónde habrá ido a parar. Sí, y la que vos me decís de la fotografía comercial fue porque yo me quería comprar los materiales, me quería comprar... Tito, Tito la está mostrando ahí la cámara. Ahí está, mira Sí, sí, es la misma, tengo la misma, la tengo en caja. Ojo que, aunque algunos me bardeen, tiene bastante buen lente, y eh, no suena nada cuando disparás. La verdad es que no me acuerdo, tendría que sí, probarla. Sí. Ay, me dan ganas de empezar a buscarla ahora, pero bueno. Eh, no, es una linda cámara. Eh, bah, eh. De hecho, eh, es bastante mejor de lo que parece. Eh, no, de lo que parece ¿Qué, qué, qué prejuicios es ese de que lo que parece? mira qué linda que se la ve <risa> pues, yo. De lo que sepa Porque marca PAX Es como no es Bueno, empecemos con una scan en Nikon Que es la pelea de siempre Que es una pelea que es como River eh, Boca Que nunca entenderé Pero tampoco es ni Pentax ni nada Es PAX ¿Cuántas cámaras PAX conoces? La mía, la M4 la PAX M4, sí, claro. <risa> no, es una linda cámara. A ver, eh, Tito, podés sacar, porque no sé cómo sacar, el quedó ahí puesto ya y no veo a Juan nuevamente. No sé cómo sacar, ahí está, gracias. Gracias, Tito, por el apunte con la PAX M4. Eh, me preguntaba alguien en la pasada, bueno, es algo que iba a hablarte después, pero aprovechamos ya que alguien eh, lo preguntó arte consumías en esa época y qué fotógrafos te gustaban más o menos eso vamos a hablar más adelante pero qué consumías de arte más pintura en ese momento no vamos hay, hay una propaganda de un seguro que se está viendo ahora <risa> en donde a, a un papá con la nena o nene que hacía tres minutos había nacido el tipo le quería vender un seguro y le pregunta ya saben a qué jardín la van a mandar <risa> Yo tenía 15 años, digo. Eh, la verdad, lo que yo consumía en esa época iba desde las imágenes de Velázquez o de Goya, que estaban en los libros que me había comprado mi viejo, hasta las revistas de historietas de las que yo copiaba las, las imágenes. Concretamente... Eh, yo era un pibe de barrio, iba a la Academia de Pintura del Barrio, no, iba al centro cuando salía con mi papá y mi mamá. Eh, la, la circulación en los años 50, no me voy a poner muy histórico, pero digo era muy distinta, muy distinta a la que es ahora, en términos de lo que sería la circulación de un joven en esa época. Yo a los 12... 13 empecé a ir a la secundaria, y me iba de Villa del Parque a 11, solo viajando en el colectivo y todo eso, pero a la salida de, de la secundaria, por ahí, no sé, íbamos a caminar con los pibes, pero no iba a ningún museo. Si a eso se refería la pregunta, la verdad que no. Lo que sí me gustaba mucho, y durante la secundaria se fue intensificando, fue... Eh, de empezar a ver eh, mucho historietas, de ese, digo, tampoco sin fanatismo, pero historietas, libros, dibujo, eh, sí, libros de pintores, y esto sí, como les acabo de decir. También hay un boom de la literatura latinoamericana en ese momento, y de alguna manera, eh, eso nada, sin ser un lector fanático, también me marcó, porque de alguna manera me acercaba a esos materiales en la secundaria bastante asibida. Y de los cómics, ¿qué cosas tipo el, los que estaban en el Solitario, ni Pur de la Gash, esos? Más el Tony, las historietas del Tony, unas cosas más Patrusú, obviamente. Eh, en ese momento Patrusú y Patrusito eran importantes. <risa> eh... ¿Cómo llegás de repente, bueno, te empezás con esto de ayudar a, a, ayudar a gente, eh, ayudar a gente, ayudar en laboratorios, esto que te apoya tu viejo, y de repente llegar a Pedrotero. ¿Cómo ¿qué pasa entre medio entre eso de empezar con cierto...? Bueno, concretamente después de esa pasada por, por el estudio comercial de Vixio, eh, una tarde fue así el sumum de, de todo, porque ya a esta altura ocultar la edad, vino Pedrito Rico a hacerse unas fotos para la tapa de un disco, no sé para qué era. Era muy interesante, el trabajo en esa época era blanco y negro, se hacía siempre en placas, en cámaras de 10-12, y los, los fotógrafos tenían muy automatizado todo el sistema de tomas, entonces prácticamente no medían. Ellos sabían que colocando un par de reflectores en los lugares que ya habían estudiado y utilizado, de alguna manera lo que conseguían que era siempre una exposición que con 15, 5, 6 funcionaba bien y el revelado de ellos les daba perfecto. Entonces ni se medía la luz, ni se medía la luz. Claro, de repente había un primer plano o algo así, que ellos sabían que tenían que acercar un poquito más una lámpara y de ahí... La, la actitud de la película de blanco y negro, cien asas nacional uh -huh. de esa época, que era la que se usaba para eso, era suficiente. Pero esto digo, este tipo de, de trabajos era absolutamente común en el tema de, de la fotografía comercial, de los estudios establecidos en donde se iba a fotografiar a la gente, mucho más frecuentemente que ahora, ¿no? Uh -huh. Pensemos que en esa época, los estudios comerciales, para las. Fechas claves, estoy hablando de Navidad, perdón, de, de la primera comunión, eh, 7, 8 de agosto, 8 de agosto, y para carnaval, eh, contrataban personal de seguridad, policías que de alguna manera se hacían unas sextas ordenando las filas de, de gente que esperaban para sacarse las fotos. ¿Había Estamos filas? De, sí, sí, sí, filas que en, en muchos casos los estudios de barrio tenían que ser ordenadas con un policía para que la gente no haga alboroto y no se colen unos con otros wow eh, sí sí no sabía eso sí mira sí. qué pop era la fotografía perito rico no era eh, pensé que era español era español pero era sí? muy popular en Argentina ah sí ah no sabía eso sí, sí. mira me pasa por Chile estamos no. hablando estamos hablando de una época en la que los artistas populares repartían fotografías autografiadas. Esto así, claro, es, con, con, con reto. Esto, esto, lo de las filas yo lo, me lo contaron de primera mano. Alicia Amico, cuyo papá era fotógrafo establecido y miembro de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, eh, Alicia me contaba que en el estudio del viejo, sí, hacían cola sí. y contrataban a, a un policía para En los momentos de más pico, manejar eso. Pero digo, se producía tanta fotografía en esos estudios que imagina que un artista popular repartía este, postales que eran fotos impresas. No eran impresas en offset, sino que eran impresas en las ampliadoras de los estudios. Ah, claro, yo, yo, yo ya estaba, yo soy menos viejo porque claramente hice, tenía las fotos que te pedías de autógrafo, pero en fotos normales. Tengo algunas por ahí raras. Hacemos otro capítulo. Usted se eh, sí, sí. por ser un conductor de entrevistas rápido, ágil. Salgamos sí, encima de, sí, sí. de la edad. ¿Para qué vamos a entrar? Pasemos rápido, si ¿sí, vos nos vamos a deprimir. No, eh, no, no. no, bueno, pasemos a Pedro Otero, que es un personaje que vos le rendís mucho eh, homenaje siempre, eh, junto con otro que yo pedía en algún momento que hagáramos una charla eh, en vivo, pero era con Humberto Rivas. Eh, yo veo... Pero, Pedro Otero es el, el primer y único maestro que yo tuve, es decir, mi papá, alentándome, como te decía, para que me siga formando eh, a través de Rodríguez Foré, que era un director de orquesta de Avellaneda, director de la Escuela Roma, una escuela de música en Avellaneda, en el Cine Teatro Roma, en ese momento... Papá daba clases ahí, donde había ensambles, mi papá hacía música de cámara. Uh -huh. Y conocía muy bien a Rodríguez Foré. Y Rodríguez Foré conocía bien a Pedro Otero. Entonces le dijo, mira, si querés que el pibe eh, estudie fotografía, ¿por qué no lo vas a ver a Pedro de parte mía? Entonces mi papá eh, me hizo tomar un curso de tres meses en el verano de las vacaciones que iban creo que del 65 al 66, o, no, del 66 al 67, uno de esos dos años. Y, y sí, esa fue mi introducción con Pedro Otero. Cuando terminaba ese taller, eh, yo le dije a Pedro que quería seguir estudiando fotografía y me dijo, déjame ver cómo podemos hacer. En la semana que viene te digo, en la semana se ve que con el tiempo después me enteré que había hablado con mi papá. Y sabiendo que mi papá alentaba esta idea, al otro sábado me dijo, bueno, mira, si me ayudas acá con... con el laboratorio, y me preparás el café para los alumnos y me das una mano. Eh, yo te sigo enseñando fotografía. Y eso, como siempre digo, para mí era como que... me habían dado la puerta a la llave del cielo, era... Fue, para mí fue muy, muy emocionante y muy importante. Muy importante. ¿Qué te queda aún, aún de Pedro, digamos, en tu fotografía, desde la construcción fotográfica de, de su imagen, te quedan cosas, sentís que decís, ah, mierda, sigo robando a Pedro Otero de alguna manera, como si esa, esa referencia, o, o ha pasado algo entre medio. Eh, te lo digo porque pensé en, la, pensé en una cosa muy simple, y te cuento que, eh, en una entrevista que hace eh, Leonard Cohen, sobre cuando le dan el, prim, el premio Príncipe de Asturias, él cuenta que sus cinco primeros acordes que aprendió en la vida se les enseñó un gitano español. Y dice que toda su vida después, lo que hizo de base son esos cinco acordes de otras maneras y todo eso, porque siempre algo de eso le quedó en su cuerpo. Y hay algo muy español que uno escucha en Leonard Cohen que tiene que ver con esos cinco acordes que aprendió al principio. ¿Algo de esto quedó de Pedro? La verdad que yo no soy un hombre de palabras como para expresar tan poéticamente una influencia como lo que hace Cohen, pero la verdad es que no lo podría afirmar. Lo que seguro eh, Pedro me inyectó es, eh, o me transmitió, es una profunda pasión por lo que uno hace, una profunda pasión por el trabajo de la fotografía. Eh, hoy no es tan frecuente hablar en estos términos, pero esa pasión que hace que uno haga muchas cosas para difundir la fotografía, es muy propia de mi generación, porque eh, yo, yo estoy enmarcado en una generación en la que la fotografía todavía no tenía un espacio tan ganado como lo tiene hoy en el campo de las artes. Entonces había una permanente, no sé si lucha, pero una permanente preocupación por afirmar esto de entrar con la fotografía y con un lenguaje propio de la fotografía en el campo de la expresión del arte. ¿no? Uh -huh. eh, por eso he trabajado en numerosas eh, agrupaciones, núcleos de fotógrafos y por eso he dedicado mucho tiempo a la docencia y prácticamente... La fotografía autoral, o sea, yo, yo trabajando como fotógrafo y yo trabajando como docente, para mí son dos actividades muy conectadas, muy conectadas. Eh, claro, yo, yo me salté un poco tu biografía, digamos tu currículum, porque lo pueden mirar en internet tranquilamente, quien quiera, eh, creo que a esta altura sos de los personajes más conocidos, de, por lo menos del fotógrafo más conocido en Argentina. Y creo que la parte curricular de paso a paso eh, se puede mirar en Internet. Sin embargo, aparte de tu trabajo autoral, que es muy fuerte, creo que eh, agradecemos a todos, todos nosotros que somos los que estamos ahora haciendo foto, que es la lucha que hicieron ustedes por eh, rescatar la fotografía de autor, digamos, una fotografía que tenga un peso dentro del de, arte. Eh, la fotografía es muy vilipendiada dentro del arte estamos como en segundo lugar, somos los primos pobres, ¿viste? Eh, y en ese lugar también hay un lugar muy fuerte tuyo, que es eh, el llegar a ser el director de la escuela donde estamos, y donde estamos, de hecho, en este contexto. ¿Cómo nace la idea de terminar eh, en la UNSAM siendo el director de la escuela, haciendo la primera universidad argentina de fotografía, y una de las pocas Latinoamérica? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, eh, ¿Cómo llego yo? Decís vos, ¿cómo se llega? Claro, eh, el, el, la de eso no la conozco. Nada, eh, muy brevemente para no aburrir a la audiencia que puede comunicar su aburrimiento a través de los mensajes si estamos llevando adelante temas que, que no resulten de interés. Pero concretamente, a mí siempre me interesó la docencia como una actitud militante y como una responsabilidad. Yo creo que en todo, el que adquiere algún conocimiento gracias a las oportunidades que la vida y la sociedad le da, siempre tiene una responsabilidad, que es la de volver, la de brindar ese conocimiento a los demás. De una no. u otra manera, pero siempre hay que, creo yo, brindar ese conocimiento a los demás. Devolver eso que de alguna manera uno pudo adquirir. Uno no nace de un repollo, uno siempre nace de los contextos en los que vive. Eh, concretamente, uh -huh. yo, le vi, yo le debo enorme gratitud a todos los colegas con los que yo me he contactado a lo largo de toda mi vida, porque siempre, siempre he tenido una, nada, una opinión eh, con la que me pude enriquecer. Eh, yo no creo en los colegas en esta idea de que eh, fulanito se guarda todos los secretos. Los colegas que son realmente importantes uh -huh. no se guardan ningún secreto. Los que se guardan los secretos, allá ellos, ¿viste? Pero las cosas importantes, eh, que es realmente un tipo groso, o una tipa grosa, uh -huh. perdón que a veces el inclusivo me cueste, uh -huh. eh, uh -huh. no, se lo, no se lo guarda nadie. Si cuando vos te, cu vos te das cuenta, cuando hablás con las personas realmente importantes, nada, la extensión, la tarea y el hecho está lo, el sonido? Eh, atentes, atentes a cerrar silencio, silencio, silencio, silencio. Este, digo, eh, la, la idea esa de que hay secretos, eh, nada, si vos querés saber la fórmula de CODA, que es otra historia, no me la vengas a preguntar, porque la forma de CODA... Ay, CODA micrófono, ponete Sí, Existe, existe, existe hola, la hola. fórmula de CODA. Eso, vamos ¿no? a Por favor, estoy silenciando a alguien que vuelva a desilenciarse cada dos minutos. Eh, no puedo desilenciarlo, si no, me pongo gorra y saco gente. ¿eh? Juan, seguís ahí, si me, me, te me perdiste. Hola. Eh, uy Juan estás lo no, silenciaste a Juan me parece Juan? No, no, no, no. está silenciado Juan si ¿Sí pueden apagar las cámaras todos porque se traba bastante y no se... no está me había silenciado la censura perdón perdón es está. que ahí está Juan okay. eh... Bueno, hablábamos sobre este tema de, lo, de llegar al lugar académico que. ¿Será que, que quiero cerrar este no, tema. La... Eh, ¿Me escuchan ahí? Ah, lo, lo importante es tener claro que el que guarda secretos es porque no tiene nada mucho importante para guardar. ¿Qué pasó ahora? Hay una persona que la vamos a echar porque está. Eh... Ahora vamos, ya está bien. Sí, sí. Gracias, Rob. Eh, Rosario está eh, desde las tinieblas ayudándome a, a apagar los, los eh, micrófonos de gente cuando habla. Así que, por favor, apáguenlos. Pero eh, si no me está Rosario, no puede apagar las cámaras, lamentablemente. Perdón, Juan, ahora sí. No, simplemente eso quería terminar de decir que me parece que... La, las cosas importantes de este, este oficio arte, de esta profesión arte, como lo querramos calificar, eh, están al acceso de todos y no se las guarda nadie. Este, ¿no? Es vano pensar en eso. Eh, también me parece que es vano este, perseguir fórmulas químicas básicas o, o andar atrás de recetas mágicas para, para revelar química o electrónicamente un trabajo o para encontrar el rumbo del trabajo de uno. ¿no? Las recetas mágicas no existen. Okay. Juan, eh, la otra vez, eh, de hecho cuando fuimos el año pasado, el año pa pasado ya a la muestra de Goldenstein, eh, él contaba que eh, la muestra esa cuando estaba mirándola dijo ¡Ah, carajo, soy fotógrafo! Eh, que me pareció muy eh, ¿Quién dijo eso? Waldenstein eh, cuando fuimos a ah. la muestra de él en la, ahí en San Telmo se me olvidó el museo Sí, el sí. De, sí, sí, sí. Eh, eh, antes, de, antes de entrar a hablar de esa muestra en todo caso, que, que fue una muestra que me pareció realmente muy interesante me gustaría retomar esa pregunta que con estas interrupciones que tuvimos medio quedó en el aire que es cómo llegamos a la licenciatura de fotografía. A mí me parece muy importante dedicarle, aunque sea un minutito, a la importancia de la enseñanza en el tercer eh, en el nivel, en el nivel académico, y sobre todo en la universidad pública. Yo di talleres de fotografía desde muy, muy joven, y los sigo dando, obviamente. He eh, enseñado, y podría volver a hacerlo, en escuelas de fotografía, y finalmente desarrollé, junto con la gente que desde el principio me acompañó, es decir, empezamos ante el ofrecimiento de quien era rector en ese momento de la UNSAM, con Sebastián Sid después se incorporó Florencia Blanco, se incorporó Tito, Crovetto y lo que empezábamos como una especie de, no una especie, como una diplomatura de fotografía, apuntaba a crear una carrera de grado, una carrera de grado especializada en fotografía y dentro de lo que sería el marco del Instituto de Artes de la universidad. Eh, sintetizando esto, lo que me interesa explicar es que las tres formas de enseñar y aprender el taller, la escuela de fotografía y la universidad, son escuelas. Son eh, tres espacios de distinto tipo de enseñanza, uh -huh. en eh, donde tanto el docente como el alumno o alumna tienen que de alguna manera eh, manejar intereses y códigos que son particulares de cada uno de, de esos tres espacios. Eh, es muy difícil que dentro del campo de la enseñanza universitaria pueda haber un seguimiento del trabajo personal como existe en un taller en donde hay a lo mejor 10, 20 alumnos, con un docente, con un profesor que dicta el taller. Es muy difícil que eso pase. Pero también en el taller es muy difícil que vos tengas la diversidad de miradas y la cantidad de opiniones y de saberes específicos diferentes que tenés al hacer una carrera en donde a lo mejor al cabo de cuatro años pasaste a través de los conocimientos de 25 a ¿No? Entonces, entonces, entonces claro que, que, que son enseñanza y diferentes, con sus características más que ventajas propias. Y por supuesto que las escuelas han cumplido y cumplen un rol fundamental también. ¿no? Las escuelas mm -hmm. tienen otro tipo de, de esquema de trabajo en donde, a diferencia de lo que es la licenciatura nuestra, tienen las salidas o este tipo de trabajo de alguna manera, de, de estudio de la fotografía a nivel de aplicaciones sí. profesionales, cosa que nosotros en la licenciatura no tenemos. Solo no tenemos una materia que sea producto en estudio. Fotografía de retrato en estudio, tirando algo más fashion o, o de moda. Sí, sí. Y bueno, entonces son distintas, distintos esquemas de trabajo que indudablemente se complementan en algún punto en términos de lo que sería satisfacer lo que de alguna manera existe como, como expectativa en la comunidad. Cuando nosotros armamos la, la diplomatura primero y la licenciatura después, la gran diferencia es que la licenciatura es una carrera de grado, todo aquel que maneje el tema de la enseñanza académica sabe a qué me refiero y a qué no, se va a dar cuenta rápido si decimos, bueno, se recibe de licenciado en fotografía de la misma manera que alguien se recibe de licenciado en psicología o en lo que fuere. Es decir, es una carrera de grado. Esto, de alguna manera, conlleva, o conllevó en ese momento, a establecer este diferencial con las otras instituciones que de alguna manera enseñaban hasta ese momento fotografía. Y la diferenciación importante que nosotros creemos que debíamos establecer era dedicarnos es directamente a trabajar sobre esta situación de eh, enseñanza para aquel que quisiera usar la fotografía como una forma de expresión. Sí, claro, eh, toma otro, otro contexto también de que empezamos a eh, pensar la fotografía desde la investigación, desde eh, lugares que la fotografía, como hablaba en un momento, está eh, puesta como la hermana pobre, eh, como ese lugar de la casi, digo, después de más de 100 años, pero es eh, lo que habla Baudelaire sobre esta crítica del que no sabe pintar se pone a sacar fotos, y ahora en eh, que todo el que tiene celular saca fotos, eh, en lugar de la fotografía a veces empieza a perder su valor eh, como fotógrafo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se me entiende? se pierde un poco el...? Sí, de, yo, no, eh, no, yo creo que lo entiendo, yo no sé si lo comparto del todo. Es decir, cuando hablamos de... Somos estoy planteando un tema que, del que no estoy de acuerdo, sin embargo, es lo que se plantea en un Vox Populi, me parece, lamentablemente. Sí. Cuando uno dice, somos todos fotógrafos, y aún desde el campo de los fotógrafos, hay, hay voces que se levantaban para decir, sí, somos todos fotógrafos. De la misma manera que somos todos pintores, somos todos cantantes, somos todos poetas, somos todos escritores. ¿Somos sí. todos escritores? Que sepamos escribir, todos, no significa que todos somos escritores. Hay fenómenos culturales, socioculturales, que no deberían confundirse con fenómenos artísticos. Uh -huh. Cuando hablamos de determinadas experiencias teatrales, del campo independiente amateur, no, del, no, no me estoy refiriendo al, al circuito off que tiene generalmente preocupaciones estéticos estético formales muchísimo más profundas que los teatros comerciales. Me estoy refiriendo a esas experiencias barriales de teatros aficionados. Eso es un extraordinario fenómeno cultural, sociocultural. Es un fenómeno artístico... Y yo creo que ahí es donde hay que establecer algunas diferencias. Me parece que todos somos fotógrafos, claro. este Guarda, no vaya a ser cuestión que dentro de unos años, a, a raíz de legitimar a todos los fotógrafos que vayan apareciendo, empecemos a extrañar a los Humberto Rivas, a los Avedon, a los Oscar Pintor, y empecemos a extrañar a los Reyes, a los Marcos López, a los Focundo de Subiría, a los Adrián vestido Esos son fotógrafos, fotógrafas, de verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que hoy con un celular saca, cualquiera saca una foto? ¿Y qué, qué tiene que ver eh, los zapallos con el dulce de leche? No entiendo. Es decir, sacar fotos con un celular me convierte en fotógrafo. Mira vos. La verdad, no sabía. ¿Que un fotógrafo pueda usar el celular para hacer un trabajo y hacer obra? Eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es decir, vos tenés que, de alguna manera, aceptar que hay una formación detrás de cada disciplina, detrás de cada, de alguna manera, forma de expresarse. Sí, sí. Yo puedo decir concretamente que eh, no sé, que alguien puede ser músico silbando, sí, claro, pero yo no puedo decir que todo lo que silban sean músicos Hay una frase que suelo decir siempre, que cocino desde los 15 años y no soy chef. Mirá, claro, claro, claro, sí. es, es, de alguna manera lo mismo. Ahora, resulta interesante plantear esto desde una situación que me parece que no se debería dejar de tener en cuenta. Existe en esto de nosotros somos siempre la hermana pobre, o sea, la fotografía es siempre la hermana pobre, blablabla. todas las cosas que se verbalizan de alguna manera se legitiman. Yo no me siento partícipe de ninguna de ninguna disciplina que sea la hermana pobre de nada. En todo caso, en algún momento no se nos ha reconocido lo suficiente. Eso yo no sé si ya no ha pasado. Y lo que digo es, cuidémonos nosotros mismos de la manera en que hablamos. Porque en realidad, si yo estudio fotografía y me rompo las pestañas, me pelo el traste estudiando y trabajando y bla, bla, bla, bla, y después digo, son, todos somos fotógrafos, estoy de alguna manera legitimando un desconocimiento de mis saberes y de mis esfuerzos por, el que, por lo que estoy trabajando. A ver, claro, a eso quería llegar. A ver qué se le ocurre? A nadie se le ocurre pensar que cualquiera es un pintor. A ver si ahora pensamos que porque se facilita la secuenciación técnica que me permite lograr una foto, yo soy fotógrafo. Sería bastante llano y bastante poco inteligente ese pensamiento. A eso quería llegar porque lo había leído en una entrevista tuya, ese tema, entonces quería ver si llegabas hasta estar ahí justo. Gracias. Y yo creo profundamente en que no todos somos fotógrafos, en que, por otro lado, estamos creando una cantidad de imágenes fenomenales y que esto ha creado una manera de ver eh, diferente y que de alguna manera todas esas imágenes nos dan vueltas en la cabeza y bla, bla, bla, bla. Pero eso es desde ya. ¿Cómo negar eso? Eh, sería como negar que el advenimiento de Internet y las tecnologías digitales no han modificado nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de escuchar. ¿Está claro que esto ha sido así? Sí. Sin ninguna duda. Está claro que ha sido así. Ahora, recapitulo. ¿Alguien pensó alguna vez si el internet, por ejemplo, es una herramienta que es apta para difundir el arte? Eh, eh, como pieza original me refiero ¿no? estamos día pensando día, en difundir y en, y en correr los paradigmas del arte y bueno, entonces tendremos que verlo justamente. pero aquel que quiera acercarse a una fotografía conservando algo de ese de ese efecto final de la foto colgada en la pared está claro que tendrá que seguir sosteniendo la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real Uh -huh. simplemente piensen en esto yo hago una fotografía y la subo a Instagram ¿sí? Uh -huh. ¿vos la ves igual que yo en tu celular? pregunto no. José no, no, amigos ¿Vos me no vi vi? Sí. bueno <ríe> pero digo esa foto va a recorrer el mundo en las pantallas y va a ser siempre una imagen diferente ¿Cuál es la foto que hice yo? Claro, Es virtual. Es... Mientras la foto es virtual, bueno, veámosla en ese contexto de virtualidad. Para que la foto sea, después, después si quieren modificamos los paradigmas del campo del arte, pero para que esa foto se convierta en lo que hoy aceptamos como una obra, la tengo que concretar, la tengo que hacer. Una vez que yo la copié y la colgué, esa es la foto. Se terminó. Después no me venga con que el laboratorio te la copió un poquito más clara, un poquito más oscura. ¡Esa es la foto! <risa> Mientras circulan las pantallas, hay unas cuestiones que tienen que ver con la tecnología de ese mundo virtual, que indudablemente la va a hacer cambiar. Mira, Juan, eh, encontré, de hecho te la pasé a vos también, pero una foto de un señor, no sé si se ve ahí, <risa> sí. ¿lo conoces? ¿Cuándo...? Sí, sí, sí. ¿Cuándo lo se empezó a considerar fotógrafo este personaje que sale en esta foto? Eh, la verdad no sé. Yo siempre digo que como no sé hacer otra cosa, soy muy poco hábil para cambiar una, un cable. Cambiar una lamparita sé, pero digo, si tengo que cambiar, este, no sé, el cuerito de una canilla, antes sabía, pero ahora son tan avanzados que no puedo. Es si cambiar un cable de una instalación eléctrica, no, no me doy maña. Algo con la pintura de las paredes, ¿no? Uh -huh. este, pero además, nada, si sé, sé muy pocas otras cosas. Tengo la gran suerte de haberme dedicado a la fotografía desde los 15 años, pero a la vez, la gran desventaja de haberme dedicado a la fotografía desde los 15 años. ¿Por qué? Y sencillamente porque no he experimentado, no he visto, no he hecho otras cosas. Entonces, yo siempre fui fotógrafo A ver, cuando yo tenía 15 años Era fotógrafo ¿Por qué era fotógrafo? Porque yo iba a sacarle foto a los pibes Del barrio, a los nenitos Al que bautizaban o en la plaza Le iba a sacar fotos Para con eso comprarme Con unos pesos que conseguí de ahí Comprarme el papel o el revelador ¿Se entiende? Entonces yo qué era, era fotógrafo Hoy me decís, ¿vos sos un artista visual? Yo soy fotógrafo. Y actor, ¿te viene te la película? Bueno, sí, soy... soy, sí. <risa> <risa> soy ¿Sos el embajador de Suecia, de Suiza? No, no, estimado, yo entregaba el premio Nobel, así que claramente... Era, era, este, sí, Juan, era... eh, ah, aviso en todo caso para los les ansiosos que están queriendo eh, empezar a hablar de la obra. Eh, lo más probable es que cortemos esta charla en dos partes, una parte esta semana y la otra parte el próximo sábado, así eh, la hacemos un poco menos extensa y no estamos hasta las 10 de la noche hablando y cansando a todos. Eh, así es que no, no se pongan ansiosos de muchas preguntas que vi por ahí sobre la obra. Sin embargo, eh, te quiero aprovechar a preguntar: ¿cuál fue eh, tu primera obra que dijiste como, wow, estoy haciendo una obra eh, entera, digamos una serie o un trabajo como.? fuera de estos trabajos que eran los trabajos que te encomendaban, que te pagaban, digamos, un trabajo propio que hiciste Soy autor. Yo hice mi, me hice mi primera muestra en el año 70, tenía 20 años. Uh -huh. Y fui usado por Pedro Otero, yo ya venía haciendo fotos y él me, me alentó a hacer unas copias y la posibilidad de a través de sus contactos y sus vínculos hacer una primera muestra en Ateneo Fotocine de Rosario y después hice una muestra las salas de ACFA donde yo trabajaba y él dirigía ese espacio, hice mi primera muestra allí eh, y en ese momento yo pensaba que era un discípulo de Cartier-Bresson, obviamente, me consideraba un fotógrafo, sin ninguna duda, sin ninguna duda, yo dedicaba toda mi vida a eso, o sea, yo no hacía otra cosa. Si vos me decís, pero entonces nunca tuviste la duda de si tenías lo suficiente nivel de calidad y bla, bla, bla, bla. La verdad que yo hice eso. Siempre. Entonces, eh, con todo lo bueno y lo malo que encarar esta definición desde este lugar implica, ¿eh? pero uh -huh. sí. Y después de eso, ¿cómo, seguiste, cómo llegaste, por ejemplo, que eh, lo hablábamos la otra vez en el presidencial, que le digo yo a tu auto... Eh, ¿Cómo llegar, eh, eh, por ejemplo, a Humberto, a otros autores que eh, ahí sin Humberto reconozco no solo tú eh, manos? Pará, el... sí, sí hay una diferencia, sí hay un paso. Yo empecé haciendo fotografías con cámaras de 35 y andaba con una cámara siempre encima mío y sacaba fotografías de tal manera cuando cuando ya después del 70 tenía una leca, andaba con la leca colgada siempre, de tal manera que, nada, de repente me, yo me encontraba con que me miraba en el colectivo, en el subte, me miraba la gente y yo, ¿qué me miran estos tipos? Y me miraban porque tenía la cámara colgada, o sea, yo la tenía incorporada como un elemento más, porque la usaba permanentemente y sacaba de manera espontánea en la calle estas situaciones que de alguna manera me parecían destacables, ¿no? Eh, eso fue cambiando y yo en los 80 doy un vuelco muy importante en mi trabajo, en mi obra, a raíz del contacto que voy teniendo por un lado con autores extranjeros a los que conocí en un par de viajes que tuve la oportunidad de hacer hacia fines de los 70 y principios de los 80 y eh, luego pensemos siempre que eh, no había internet, de modo que acá llegaban pocas libros, pocos libros y revistas, vos te enterabas de las cosas de una manera mucho más acotada que lo que podés ver ahora a través de lo internet uh -huh. digo, no, no me estoy contradiciendo vos ves algunas cosas y tenés una idea, si yo veo la Gioconda en internet yo debo asumir que estoy viendo la Gioconda en internet en mi pantalla no estoy viendo la Yoconda original Sí, sí los chinos adelante Lo que digo es eh, en los 80 yo hice un cambio muy importante en mi forma de trabajar, me di cuenta que esas fotografías callejeras de alguna manera se estaban haciendo cada vez más estáticas. Empecé a conocer más el trabajo de Sander, de Walker Evans, de Humberto Rivas entre los argentinos, de Greta Stern, de Anne-Marie. Obviamente ya conocí el de Pedro, pero Pedro tenía una obra mucho más vinculada con el tabletop y la creación de imágenes que él armaba y fotografiaba. Era un excelente retratista y, aparte, su, su, su trabajo en términos de lo que era su obra, tenía más vinculación con la fotografía y la música y sus retratos. Eh, a raíz del tema este que les digo, de este cambio importante, que se, se produce a principios de los 80, ahí conocía también a Sicardi, Oscar Pintora, Rubén Ciapini, ellos de alguna manera me van dando otras herramientas y empiezo a pensarlo desde otros lugares. Luego se arma el Consejo Regional de Fotografía y de vuelta era el más joven yo de un grupo en donde estaba Eduardo Comesañas, Sara Sarafacio, Alisa D'Amico, Ana María eh, y una serie de colegas con los que siempre, como les decía hace un rato, he aprendido mucho. Eh, ¿Te parece, entremos como en el trabajo de tu obra un poco? Porque una parte. Y aprovecho para sí. pasar un bolo, eh, porque nobleza obliga, nuevamente nobleza obliga, eh, que se apuraron mucho de Edición de La Rivier en mandarme el libro Malvinas, eh, que es de un tal Juan fantasmic también, no sé si lo ubicás. Y bueno, eh, ofrecieron que la gente que quiera tu libro hoy que le les escriban y eh, van a tener un descuento. Así es que, si quiere alguien Todos comprar los que no el libro... de la charla hoy, pueden hoy me tener un me... descuento. Perdón. ¿No? ¿Cómo? No escuché. Todos los que participan de esta charla hoy tienen ese descuento. Exactamente, tienen el descuento, eh, escriban. Ahí va a poner en este momento Rosario por el chat eh, el, los datos, ahí los acaba de poner. Y bueno, quien quiera, eh, puede escribir adiciones de Rivier, a Victoria, y eh, tienen descuento. Aprovechen. Sí. Escriban, cómprenlo, porque es un auspiciante de este espacio que nos ayuda con este descuento, que va a ser un descuento interesante. Y nada, la semana que viene, si yo veo que esto que me habías comentado medio al pasar, de que la semana que viene seguíamos, este ya se ha completado. Sí, eh, sí. Este, <risa> Yo voy a suspender todas las actividades que tenía para hacer fuera de mi casa la semana que viene, entonces... ¿Vos querés que van a ver? Este, este, la semana que viene nos volveremos a encontrar. Pero concretamente les decía, eh, escriban y vean ese descuento. Estratos eh, de adolescentes fue un primer trabajo que yo hice entre el 80 y el 84, era la primera vez que encaraba... Eh, retratos de adolescentes, retratos, en estudio en, desde el punto de vista de mi obra, yo ya había encargado, encarado, perdón, otros trabajos en términos de lo que era retratos de fotografía publicitaria o encargos, pero nunca había encarado un trabajo personal. Una convocatoria del Consejo Argentino de Fotografía para trabajar sobre fotografía de adolescentes o de adolescencia, me llevó a empezar a hacer este trabajo, que de alguna manera es un primer trabajo que me distingue un poco o me hace un poco más visible en el contexto de la fuera, o sea, tanto nacional como internacionalmente, este es uno de los primeros trabajos que se valoren, se ven con más dedicación. Es un trabajo, como les digo, en el que me interesó desarrollar una serie de imágenes que, inspirados con, por fotógrafos, como los retratos, como les decía, de Humberto, de Sander, de Irving Penn, por supuesto, de Avedon, eh, y por otras formas de pensar de otros autores y autoras, eh, empecé a desarrollar con la idea de armar una especie de mosaico de expresiones que me den que me den cuenta de los estados de la adolescencia en, en lo que sería esa parte tan problemática, entre comillas, de nuestra vida. Esa situación en donde... Eh, en donde de alguna manera uno se lleva el mundo por delante y por otro lado hay un despertar al mundo del adulto, hay un duelo sobre el mundo de la infancia y un nacimiento a las expectativas del mundo del adulto. Eh, nada, es un, una etapa que a mí siempre me ha parecido muy fascinante y mi interés en ahondar, en estos retratos, una serie que terminó siendo unas 20, 25 fotos, eh, no tenía un interés sociológico, aunque sí había adolescentes de distintas clases, aunque en general predominaba una clase media, sí me interesaban esas distintas expresiones que den cuenta de todas esas inseguridades, omnipotencias, eh, canchereadas en la expresión, miradas sobradoras, miradas desafiantes, todo eso que de alguna manera da, que en ese momento me parecía, era interesante demostrar de ese, de ese momento de la vida del ser humano. ¿no? Este fue la, esa fue la motivación que me llevó a hacer estos retratos, y las eh, influencias que de alguna manera tuve en el momento de llevarlos adelante y de pensar cómo fotografiar. Siempre me interesó un tipo de, de fotografía en donde no exista un tipo de encuadre impactante, ni una copia que llame la atención por un elevado contraste. Siempre me interesó que, de alguna manera, todos, todas esas herramientas funcionen como para que, de alguna manera, ese, ese tipo de imagen, en este caso los retratos, conmuevan desde el acercamiento a la persona fotografiada. Te iba, iba a preguntar tiempo, por qué ese es el eh, Bueno, creo que uno a uno, digamos. Creo que es importante, creo que es importante eh, de alguna manera. Creo que es importante la textura. Eh, ¿Cómo de importante resulta? ¿Por qué es importante la textura? Porque de alguna manera toda la. Voy a seguir proyectando las imágenes que me parece mucho interesante que, que aparecer este, con mi cara ahí. Miren, creo que. La textura es lo que marca la diferencia entre esa piel de ella que, que entra al mundo del adulto y él que tiene esa actitud mucho más así, si querés, te avasallante, desde, desde el lugar así de, ¿no? de la potencia. Me parece a mí que en la descripción de la textura de la piel, de la textura del pelo la descripción de las ropas hace que esos personajes entren en contacto conmigo de una manera más franca. Por supuesto que me interesa muchísimo la expresión, para eso trabajo en la sesión de tomas, y lo que no me interesa es que haya un regodeo en la técnica tan elevado como para que a través de una iluminación o a través de un encuadre, cuando terminás de ver la serie y me digas, Che sí, Juan, qué buen fotógrafo. A mí me interesa mucho más que me vengas y me digas, la mirada de Valeria me partió la cabeza. O que me digas, el gesto de fulano me pareció extraordinario por tal y cual motivo. O sea, me parece que tirar la piedra y esconder la mano es una virtud en estos casos, lejos de ser un defecto, ¿se entiende? Es decir, me parece que si yo desaparezco como autor eh, de estas imágenes, de alguna manera estoy ganando, estoy logrando algo positivo para mí. Para en, mi ese en ese sentido, y lo hablamos justo creo que ayer, en un momento como conversando otras cosas, nada que ver, y a mí me tocó ser eh, modelo tuyo para eso que grabamos, para no recuerdo qué canal un documental que están haciendo en la facultad. Eh, dirigís mucho también, eh, un poco como dirigiendo actores a los, eh, a los retratados, cosas muy interesante en tu trabajo de eh, ponerse en un lugar de buscar lo que querés también en esa mirada. Y ¿En ese tiempo ya estabas buscando ese, ese, esa relación con el que retratabas? Sí, totalmente. Es decir, para mí el retrato es una suerte de desafío en donde se arma esta... Si querés, confrontación entre la imagen que quiere dar el retratado y la imagen que quiere conseguir el retratista, que no siempre es la misma. Este, y ahí aparecen, de alguna manera, por un lado, los intereses que deben de estar más o menos claros del retratista y por otro lado las habilidades del retratista para lograr que eso ocurra en la sesión. Si yo necesito una mirada al borde de la lágrima, si no tengo recursos para que eso pueda ocurrir y tengo que traer un par de cebollas y pelarlas para conseguir eso, hay algo que no estaría del todo bien. Obviamente entre no tener la foto y tener la foto con la cebolla, vamos con la cebolla. Pero lo que, digo, lo que yo digo es que necesariamente uno debería saber cómo crear climas para producir determinadas situaciones en la sesión de retrato porque convengamos en que el retratado puede tener ganas de salir de una determinada manera pero nunca ocurre que el retratado tenga las, o, o pocas veces, no, me voy a corregir porque esto es muy importante, eh, que se quede que quede asentado como, pocas veces el retratado sabe qué es lo que pasa delante de la cámara. Pocas veces el retratado tiene de alguna manera los conocimientos como para manejarse delante de la cámara y producir un determinado efecto. Esto es solo los actores, actrices solo las políticas o políticos, aquellos que están muy acostumbrados a estar delante de las cámaras, tienen recursos como para decir, bueno, si yo hago tal cosa, se va, se va a notar, se va a ver tal cosa. A partir de ahí es como que desligar la responsabilidad de cómo sale el retratado en la foto, en el retratado, a menos que sea una decisión estética, que no es cuestionable, sino que es como discutible, pero puede ser interesante ver de qué manera te querés fotografiar vos. Es casi una investigación eh, sociológica-antropológica, ¿no? Es decir, ¿Qué querés proyectar vos de vos? Porque de alguna manera u otra, más o menos conscientemente, todos sabemos que nos construimos en la mirada del otro. Todos. Cuando nosotros nos arreglamos, nosotros, nosotras, nos arreglamos en el espejo para salir de casa, lo que estamos haciendo es creando o cuidando una imagen nuestra para ser vistos de una determinada manera. Bueno, está el, el, la cursilería que a todos le dicen, supongo que la mayoría de los que están acá sacan fotos. Eh, no, no voy a decir que son fotógrafos porque entramos de nuevo en el tema anterior. Eh, y esa cosa, ay, sacame, sacame, sacame bonito, por favor, sacame bonita y que los querés matar, pero hay una idea de cómo eh, se siente el otro, lo que quiere que se vea. En ese tiempo tenías la opción por lo menos, de que no te pedían ver las fotos inmediatamente después en la pantalla. Eh, pero eh, incluso unos, todos nos creamos una imagen eh, nuestra, que es la que queremos dar y la que queremos ver. ¿Te ha tocado, por ejemplo, eh, no sé si en este caso o en otros casos, que la imagen que tomaste, que es la que te gustaba, no era la que te gustaba, retratado? Muchas veces pasa. Pero es lógico que así sea. Muchas cómo, veces pasa eso. ¿Y cómo, eh, cómo entre, otras cosas, entre otras cosas, pasa eso porque el retratado está siempre acostumbrado a la imagen que le devuelve el espejo, con lo que ya desde el vamos se ve al revés. Uh -huh. este, las selfies producen ciertas confusiones en este sentido. Muchas veces nos vemos al revés. Ahí están reclamando de ver las fotos de los retratos. Con todo gusto vamos a volver a compartir y ver las fotos de los retratos. Este, ¿Se entiende lo que digo? Es si decir, el retratado, más allá de que él se puede ver, se puede ver muy serio o muy osco, o muy, está bien, esa, esa es una parte de él que yo descubrí en ese momento, que yo busqué en ese momento, y es una parte tan de él, como cualquier otra, es decir, como muchas otras. Uh -huh. Pensar que Javier va por la vida con esta cara es una tontería. Del mismo modo que pensar que Javier va por la, por la vida todo el día sonriente. Ambas, claro. ambas expresiones adolecen de claramente una falta de comprensión de lo que es la multiplicidad de facetas que tenemos como seres humanos. Como seres humanos estamos llenos de contradicciones, pero también debemos reconocer que estamos llenos de facetas, en muchos casos que nosotros mismos no conocemos, ni de nosotros, ni de las personas más allegadas a nuestro entorno. Por recién decías, bueno, yo no voy a hablar de los fotógrafos, porque no, eh, refiriéndote a los que están asistiendo, a los que están escuchando esta charla. Yo estoy seguro que esas eh, ganas de calificarnos como fotógrafos o fotógrafas no condice con esas otras maneras de corrernos de determinadas formas de las percepciones que tiene la sociedad más tradicional. Hoy es común que cuando alguien presenta a su pareja no sepa decir, yo no digo más mi mujer, ¿no? Porque uh -huh. digo en un contexto determinado decir mi mujer es como, como, como tu mujer? ¿Qué te sacaste? ¿La compraste? ¿Qué es como tu mujer? Tampoco podría decir mi esposa, tampoco puedo decir mi novia, tampoco puedo decir mi compañera, tampoco puedo decir mi pareja, tampoco puedo Entonces, Marta, ¿no? Esa... esa esa simple, este simple ejemplo que estoy poniendo, ¿cómo funciona con el tema el tema este que todos somos fotógrafos, todos no somos fotógrafos? A ver, el que es doctor es porque tiene el título en la cartera, pero doctor está habilitado por ese título, después que cure a la gente es otra historia. Sí, en tu siguiente, no, no recuerdo si es el siguiente trabajo o no, pero eh, después empezaste, bueno, seguiste siempre mucho el trabajo de eh, retrato, es un trabajo que tenés muchísimo, el más conocido que es el Malvinas, eh, parte un poco una base importante del trabajo de retrato, sin embargo, eh, por ejemplo, en el libro este, el de Erika Billet Billeter, Billeter, eh, que... Hiciste trabajo de, de foto de calle también mucho tiempo y no es tan conocida y es la que ahora te has metido bastante. ¿Cuál fue el siguiente trabajo después de esto? Fotografía de calle? De, ¿Vos decís el, la fotografía de paisaje urbano? Claro. No, no, no. El trabajo que prácticamente... Esto es, este trabajo, como habrán visto en la primera placa, uh -huh. iba a decir filmina... <risa> Amo por esa palabra ahora, me encanta. Por, mi, por mi admiración por el tío Alberto, o el Capitán Beto, <ríe> este, en la primer filmina habrán visto, eh, 1980-84, en paralelo con este periodo, con este trabajo, yo llevé adelante otro trabajo más callejero, que fue este que no es muy conocido. Rubén Romano, te metiste que en, en tu pantalla. Gracias. Rubén, a quien nombramos hace un ratito por su hermosísimo gesto de haberme regalado la PAX M4 que me volvió a, a dar la cámara de mis comienzos. Es porque quería la mencionar de nuevo, por eso solamente se volvió a meter. <risa> Una gran, un gran abrazo al, al gran colega y querido amigo. Y ahora vemos este, la pantalla de Sebastián Zamudio. Por favor, gente, no, ponga, no apreten el botoncito de eh, compartir pantalla, porque nos cortan toda la conversación. Eh, ahora tengo a Sebastián Zamudio, por favor. Eh, si no, vamos a tener que empezar a cancelar, gente. No sé cómo... Ahí está. Gracias. Esta, esta serie de Carnaval... Realmente arrancó también a principios de los 80, la hice dos o tres años, creo, en 82 y 84, si no, le, no me acuerdo mal. Tendría que volver a esa. Podés volver a compartir pantalla? pantalla porque cuando empezó a compartir gente te sacó de tus trabajos, del de carnaval. Gracias, Lenin. Lenin dijo que esperen un poco que puedas compartir pantalla. Entonces, vamos de vuelta. Eh, ahí estás, ahí te, te está, voy. No. Eh, perdón, Marta González, no apreten compartir pantalla ustedes. Si presionan ese botón, sacan a, a Juan de la, de, la, de la muestra. Nadie presione nada. Quédense con las manitos agarraditas, así, y ya está. <risa> Gracias. Vamos. Vamos. Eh, a ver, a ver qué dice es que aparece un cartel. Eh, Rubén, tranquilos. Eh, ahora cuando Juan apriete compartir en pantalla, va a aparecer en todos los demás. Pero si presionan ustedes, eh, sacan a Juan de la pantalla. Eso es lo que sucede. Gracias. Esta serie entonces es del 82 al 84... Y realmente yo tenía una fascinación de chico muy grande por el tema de los corsos, ¿viste? los corsos barriales donde las murgas, estas comparsas de barrio, que son bastante distintas de las grandes comparsas de los carnavales oficiales y demás. Este, nada, yo tenía una fascinación por esos eventos de los corsos populares de mi infancia. Y entonces volví a esos lugares para hacer fotografías y registrar ya con la 6x6, con esto acá iba con la roll y, y un flash. Primero me interesaron los disfraces, no solamente de las murgas, sino también los disfraces de los adolescentes y de los chicos de esa época y de ese momento. Esta es una fotografía que siempre me lleva a explicar el tema de la importancia que desde mi punto de vista tiene el tema del azar en, en la fotografía, sobre todo en la fotografía que no está eh, trabajada desde lo conceptual, ¿no es cierto? Las propuestas conceptuales tienen uh -huh. un programa de trabajo y otros desarrollos. Las fotografías que de alguna manera trabajan sobre este acto esencial de la fotografía que sería el de tomar más que el de construir una imagen, el de ir a tomar una imagen, tienen siempre una cierta influencia del azar. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos negativos de esta situación, en donde yo lo único que le pedí a este especie de robot este tercermundista es que le la mano, que me salude. Y el tipo... Primero, este es el segundo negativo, levantó la mano y me saludó y después guiñó, guiñó un ojo. Yo te puedo asegurar que yo nunca vi que haya guiñado ese ojo, o sea, que la foto. El guiño del ojo lo encontré viendo los contactos y las copias de trabajo. ¿no? De modo, siempre me parece que tentar al azar, tentar a eso que de alguna manera pueda surgir, salvo que uno esté trabajando con estos programas de trabajo más conceptuales, es realmente algo que, que a mí siempre me ha gustado incluir en mis propuestas. ¿no? Este trabajo del carnaval enseguida giró hacia el tema más específico de las murgas. Yo tenía estos desafíos de usar la 6x6 de una manera callejera, que no era tan sencillo como la 35%, me interesaba mucho crear esta sensación de, de evanescencia que da el hecho de trabajar con un tiempo de exposición largo y de alguna manera esos carteles que se filtran por arriba o por abajo o por atrás o por adelante de los personajes y entonces el tiempo de exposición largo y el flash armaba estas situaciones en donde ocurren estas, estas cosas ¿no? esto Nada, estos, estas luces que moviendo levemente la cámara, yo lograba producir eh, y armar. ¿no? ¿Estabas a mano o con trípode? No, no, esto es a mano y mientras la murga baila y desfila, yo voy caminando con ellos. Uh -huh. Y entonces sigo el personaje caminando yo para atrás con ciertos cuidados, qué sé yo. Pero sí, sí, esto es cámara en mano y nada, trabajo de abordaje. En ese momento, estoy hablando del año 82, 83, 84, es como de alguna manera un resurgimiento de libertades públicas, ¿no? Después mm -hmm. del conflicto de Malvinas, el advenimiento de la democracia y demás. Y aparecen entonces también, de una manera más visible, eh, travestis y personajes que de alguna manera se muestran de este modo teniendo esta doble, si querés, condición de marginalidad, por un lado las elecciones sexuales mucho más discriminadas en aquel momento que ahora, y por el otro, estas marginaciones dadas por la cuestión económica, en general esta gente es gente muy humilde, que vive en situaciones de, de pobreza y demás. No todos, digo, algunos más, otros menos, pero bueno. Lo que digo es, eh, ellos se convirtieron, o ellas, se convirtieron en, de alguna manera, las estrellas en ese momento de las murgas. ¿no? Hoy este, este, esta circunstancia funciona de otra manera. Eh, también funciona de otra manera la importancia de los cantos como cantos de crítica política de las murgas, claramente los premios de los cursos oficiales hacen que esas situaciones se atemperen un poco, pero en aquel momento los, las murgas tenían generalmente letras que reflejaban mucho el descontento popular o, o las opiniones entre comillas de gente que se expresaba a través de, de ese modo ¿no? Junto con este trabajo hice también algunos trabajos callejeros, de los que surgieron esta imagen, y también algunos trabajos que tenían que ver con incluir, como incluirme en tratar de explorar antes como las, los salones de baile. ¿no? Esto es Marcone, que era un salón de baile popular, en, en una de las recobas de, del ONCE, frente a Plaza 11. Ah, no, no, no no sabía que era ahí, mirá. Sí. Le sí. cuento a los que no saben, es que vivimos muy cerca con Juan, estamos a tres, cuatro cuadras, entonces tengo una manía por el ONCE también importante. Esta es una... Una parte de mi trabajo, eh, en este sentido, digo, una parte que de alguna manera... A ver si ahora quedó... ¿Está bien ahora la pantalla? Ahora volviste a caerte la pantalla, pero por suerte... Nadie apreté nada, por favor. Manda eh, a mostrar mi pantalla y volvés. ¿Perdón? Tenés que ir a mostrar mi pantalla y volvés a mostrar la pantalla. Pero Abajo. yo la bajé, ¿eh? Ah, ¿bajaste? Bajé las fotos que quería proyectar para hacer una pequeña charlita, hablar un poquito y después vuelvo a abrir la pantalla. Bueno. Eh, digo, estas, estas imágenes responden a un mismo periodo, que sería la mitad de los años 80. De alguna manera yo seguía conectado con lo que había hecho siempre hasta ese momento, que era fotografiar personas, fotografiar gente que era lo único, prácticamente, que había fotografiado hasta ese momento. A raíz de esas relaciones con Humberto, de mis contactos con las fotografías de otros personajes de autores del exterior, y también, por supuesto, de mi vinculación con Oscar Pintor, aparecieron estas instancias de pensar, bueno, ¿y por qué no hacer fotografías de paisajes? ¿Por qué no hacer fotografías de la ciudad? De alguna manera empezar a... ¿Qué pasa si yo que siempre saqué fotografía de gente empiezo a fotografiar eh, cosas sin gente ¿no? pero antes no había sacado de nunca o sacabas como recreativamente solamente las fotos de, de paisajes eh, no de vez en cuando sacaba recreativamente no sé si saqué alguna vez cuando yo saco una foto del cumpleaños de mis hijos trato de hacerla bien <risa> fondo figura en y los sí. cuatro lados claro mi hijo me dice, Dijo, dale, dale. Y yo la quiero hacer bien, qué sé yo. O sea, recreativamente, la palabra recreativamente, qué sé yo. Piedra la rompa el cumpleaños? ¿sabes cuánto pierdo tiempo, en, eh, tiempo pierdo en la foto? Yo encuentro una faceta, si querés, eh, más, entre comillas, recreativa en el uso de las redes actualmente, por ahí, ¿viste? O sea, en, en el Instagram encuentro de alguna manera algo que, que yo podría asociar con lo recreativo. No porque las desprecie esas imágenes, sino, sino porque yo las siento como imágenes, bueno, más de todos los días. ¿no? A lo mejor en algún momento terminan colgadas una pared, pero no creo. Pero son imágenes de todos los días. Son imágenes que, bueno, es como un diario personal que comparto con el mundo de la afuera y de alguna manera ese mundo de la afuera, con su aceptación o no, nada, completa un círculo, cierra un círculo. Claramente hay veces que me peleo mucho con las redes, porque obviamente una foto que a mí me gusta mucho tiene menos repercusión que otra que realmente tiene una cantidad de éxito fenomenal. ¿no? Entonces eh, bueno. Pero eso no hace más que ubicarme en el sentido de decir: bueno, las redes. Tal ¿Cómo es tu relación con las cámaras? Porque el, el, la mayoría de las que te he visto en, el, en, en las redes, digamos, en Instagram, son del celular. Eh, porque justo había preguntado eh, Leonel Saya acá de Stephen Shore, que hace un trabajo con celular. ¿Vos te relacionás sí. con esa... con el sí, celular de claro. sí, Claro, yo uso el celular para hacer fotografías. Todas mis imágenes de Instagram, eh, 99% son hechas con celular. Y me parece que es un elemento de captura. Es un elemento de captura más. Nunca fui muy fierrero. Nunca, viste, estuve... Siempre tuve buenas cámaras, tuve la posibilidad trabajando de poder comprarme equipos buenos, tengo mis leicas, tuve una Nikon, tuve los tengo Hassel, y siempre aspiré a llegar a tener eh, lo mejor en, ese, en cada renglón y por suerte tuve las posibilidades y trabajé como para conseguirlo, ¿no? Entonces en ese sentido soy recontrafortunado, nunca, nunca tuve una limitación de... Eso también me costó mi esfuerzo, digo, esto es normal. Pero digo, eh, nunca fui muy guerrero en el sentido de si no tengo esta cámara no puedo sacar no. Siempre digo que si en algún momento no hay más cámaras, sacaré con el celular. ¿Qué problema hay? Mientras haya cámaras, tengo muy claro que el celular es un celular que captura imágenes y la cámara es una cámara que saca fotos. Bueno, volvamos a paisajes, ¿te parece? Sí, sí, no sé cómo andamos del tiempo. Si eh, Terminemos con este y dejamos la, eh, el, el tema que todos quieren saber, parece, porque hubo varias preguntas de Malvinas, las dejamos para la próxima. Así, la el próxima. Tema de a... paisaje, el tema de paisajes me parece que nos va a llevar un tiempito largo, pero si quieren lo arrancamos y después lo terminamos en todo caso la, en la charla que viene. ¿Qué opina el público? A ver, hagámoslo, esto es... Yo soy anarquista, así que creo en el voto del pueblo. Sí, ahora, sí. Eh, sí, sí, dale. Próxima semana. Ah, bueno, quiere <risa> Pero vas perdiendo, Lucila. Eh, parte uno hoy. Sí, de una. Yo no tengo que ir a ningún lado. <risa> yo voy a, yo voy a, no voy a ser tan democrático. ¿No? Yeah. <risa> Este, voy, a, voy, a, voy a dar una parte de, Vamos a dar una parte del tema del paisaje Y vamos a dejar una parte del paisaje En donde hay un quiebre Para la semana que viene Y verlo también con lo de Malvinas Si les parece bien Perfecto, así compré el libro entre esta semana y la otra, ¿viste? Ah, claro Este, miren A partir de esa ¿Te silenciaste, Juan? No yo no. Estás haciendo de mismo. Creo que estás de mismo, Juan. No, alguien me silenció. No, yo no, no me silencié. Se escucha. Ah, entonces. Ah, yo fui el boludo que movió el. No, no, no se preocupe, fui yo, fui yo. No me tortures, escuchame. Eh, moví con la rodilla el. Cuidado las rodillas, no solo las manos, las rodillas también quedan. Si, así, así que <ríe> Bueno, miren, concretamente lo que quería decir es que a partir de, esa, de ese pensamiento, digamos, tan, tan profundo como el decir, ¿qué pasaría si yo que siempre hice fotografías con gente empiezo a sacar espacios? Bueno, a partir de eso, y me recuerdo muy claramente la situación, en un viaje que hicimos con Oscar Pintor a Mar del Plata, y inaugurábamos una muestra allá, día le digo, Oscar, che, mañana mañana nos levantamos temprano, vamos a hacer fotos, dale, vamos. Y nada, fuimos y empezamos a ver, a, de hacer fotografías, cada uno por su lado, de eh, paisajes. Y, y ahí empezaron a aparecer estas imágenes, que... Eh, yo pensé que iba a ser una serie, ¿viste? Una serie de qué sé, 10, 15 imágenes. Estas dos son de ese momento. Si hay una diferencia en el año está mal datada, porque son de ese momento, no, está bien. Eh, son de ese viaje. Y a partir de ahí, de charlas que teníamos con Oscar, charlas que teníamos ya a la distancia con Humberto cada vez que él venía por acá... Obviamente no existía ninguna de estas formas de comunicación rápida, de modo que la comunicación era mucho, con Humberto era mucho más espaciada. Pero digo, se me fue dando esta, esta cuestión de interesarme por un tipo de imagen que hasta ese momento yo no había abordado, que era el de tratar de, eh, de armar, de capturar imágenes de esa realidad, de esos entornos urbanos. En donde la intención para mí siempre fue y sigue siendo crear una dosis de misterio, de intriga, de inestabilidad en quien la mira, en el espectador. Para mí la ambigüedad en las imágenes es un valor, lejos de ser una, un demérito, es un valor. Así me parece que esa cosa que de alguna manera tienen algunas imágenes que son inexplicables, que no se puede transmitir a través de la palabra, me parece que son, ah, que son características interesantes de tener en cuenta. ¿no? Eh, paulatinamente me fui dando cuenta que cada vez que salía a fotografiar me ocupaba o me llamaba la atención algo que estaba fuera de lo esperable para lo que sería una mirada sobre la ciudad, que pudiese de alguna manera engancharse con esto del de catálogo de alguna manera ilustrado de una gran urbe. Y yo encontraba que mis fotografías terminaban creando situaciones. Yo o sea, trataba de, de crear esas situaciones que de alguna manera, de alguna manera hicieran y Desestabilizar un poco la, la mirada del espectador. ¿no? Siempre me, me pareció interesante ese espectador participativo y siempre me, inter, me pareció interesante eh, lograr estos climas. Eh, si alguien me dice, tus fotografías tienen algo de novela negra, este género policial, sí. que de alguna manera es tan querido por, por algunos y tan devastado por otros, eh, a mí me parece, está bien, me parece un buen elogio. Si alguien me dice, eh, tus imágenes terminan siendo un tanto incomprensibles, no sé por qué esta es para lado de la otra. Bueno. Si, está, si este dicho está dicho en un contexto determinado, puedo hasta aceptarlo como un elogio, ¿no? Eh, quiero decir, esta serie no construye... silenciar el micrófono a ese perro. Sí, el mío. A ese tuyo, entonces no hay problema. Este. Ahora lo he de hecho porque estamos en once, ¿viste? Pasa alguien por la calle gritando, el perro jode. Eh, es, es barrio dentro de Capital, pero es como un barrio extraño. Digo, este trabajo no implica un ensayo concreto sobre un lugar determinado. De alguna manera juntar estas imágenes siempre ha sido una historia cercana al desafío. ¿Por qué? Porque las distintas ediciones de este material me han permitido armar distintos discursos. ¿no? En algún momento una parte de estas imágenes han terminado formando parte de, suponte, estas huellas de violencia en la ciudad eh, que yo he asociado con los rastros o las huellas de, de la violencia de la dictadura. Y en otros momentos, haciendo una edición que incluye y excluye a otras determinadas fotografías, estas series se han convertido en eso, en una descripción de una ciudad que de alguna manera me parece misteriosa, un tanto distinta de la que uno ve si, si camina por la ciudad todos los días. Este, este recurso de alguna manera de crear imágenes, o sea, por ejemplo, esta imagen es un nocturno, pero aparte de ser un nocturno, fotografía en el tri la cámara en el trípode, por supuesto, tiempo de exposición largo, nada, esta, esta por ejemplo está hecha con un juego de linterna pintando las partes que me parecía que necesitaban ser pintadas para que aparezcan de alguna manera todos estos detalles de acá, ¿cierto? O, si hablamos de esta, que acaba de pasar, está claro que es una imagen que difícilmente vaya a surgir así si uno no especula, si uno no calcula, si uno no prevé ¿Qué es lo que pasa con un tiempo de exposición largo y un fallazo, Ese efecto de sombra, ese efecto de, de, que hace que parezca el cielo, parece un telón, colgado detrás de las plantas, es eh, producto nada de eso, ¿no? Un tiempo de exposición largo, durante el cual los arbolitos arman esa sombra oscura, y un fallazo, solo uno, que hace que de alguna manera ese, esas dos plantas recorten sobre el fondo. Entonces, esos recursos, esas herramientas técnicas, son las que, junto con las manipulaciones de laboratorio, son las que de alguna manera me llevan a tratar de, de algún modo, crear estas situaciones que de alguna manera creo que están basadas en esta, en esta sensación de crear misterio. ¿no? ¿Salías a sacar las fotos o de repente decías mañana vuelvo a sacar acá y salías a pasear o salías con la cámara? ¿Cómo era el proceso, digamos, de cazar las fotos? Te diría que... Debe haber un 30% o un 20% de imágenes que fueron pescadas en el momento y hay un 70-80% de las imágenes que son, ah, tengo que venir acá a tal hora, de tal manera. Esta, por ejemplo, es una imagen eh, que salió una mañana altamente productiva. En, un, en una misma mañana hice esa foto y esta foto. Una diferencia de dos cuadras entre una y otra. Cuando a mí me pasa una cosa así, nada, me doy el lujo de tirarme una semana chanta. <risa> Para una semana puedo estar tranquilo, porque si en un día... Eh, Encontré en una mañana dos fotos de ese tipo. Este es un tipo de imágenes que estoy mostrando en blanco y negro que me sigue enamorando, me sigue gustando, pero que de las que estoy tratando de correrme, de salirme, yo creo que... Más que declamar el moverse de los lugares de confort, más que declamar transgresiones, lo importante es tratar de hacerlas y de que esas transgresiones y esas corridas de eje no sean gratuitas. Me interesan, yo a veces lo lograré, a veces no, o sea, lo dirán los demás. Pero lo que yo intento hacer es correr los lugares de confort, lo que yo intento hacer es provocar de alguna manera algo, Mira, pero, ¿qué, qué, ¿qué provocación? Si estas son fotos... Bueno, cada uno verá o no verá los niveles de provocación que yo creo que este tipo de imágenes tienen y en donde se producen, ¿no? Uh -huh. este, nada, eso. Este, esta, por ejemplo, es... Una de las poquísimas, cuando digo poquísimas es de las, no sé, esta serie debe tener no menos de 100 fotos. De esas 100 debe haber dos, esta y alguna otra más que ahora no recuerdo como para decirte y tal, o sea, mira qué pocas que son. Esta está hecha sin trípode. Nada, estaba paseando con mis hijos por la plaza, por ahí por, por Palermo, y en un espacio, esta está, esta, esta esculturita, estaba en esta situación nada Había habido una, nada, una, una patota, una barra de pibes que habían estado divirtiéndose, entre comillas, sanamente, entre comillas, haciendo bolsa a estas cosas. Y yo sabía que si yo volvía con el trípode, esto no iba a estar más. Entonces, nada, saco. Y ya. Acá intenté que la fotografía tenga el mismo ángulo la misma presentación de lo que podría ser una fotografía forense. ¿Viste el ángulo del 45? Me acuerdo que tuve que poner el 5-6, que para mí era un diafragma hiperabierto. Yo siempre trabajaba con diafragmas más cerrados, porque la profundidad de campo yo siempre la trabajo más este, extensa. Eh, y acá, nada, no me daba... No me daba... Estoy repitiendo el nada de una manera que me está resultando alarmante. <risa> disculpar la reflexión. Este, es es los momentos de la nada en todo caso, así que, bueno. Eh, debe ser... Eh, lo dijiste vos, pero lo pensé yo también. Eh, <risa> nada. Y bueno, nada. Eh, fíjense, eh, esta, esta situación de la fotografía casi te diría pericial, casi forense, eh, yo si hubiera tenido trípode, el ángulo hubiera sido el mismo, pero con un diafragma más cerrado me hubiera permitido tener más nitidez también ahí atrás. Y no me hubiera desagradado, pero obviamente la foto era y fue así. Juan, eh, te pregunto, y como porque estamos haciéndola muy larga y gente ya está abandonando el barco, antes que abandonen más gente el barco, sí. en este trabajo está, veo fotos desde el 85 hasta el 93, más o menos. ¿Cuándo dijiste como, ok, ¿puedo, puedo colgar el cuadro? Esto empezó en los 80 y pico, 82, 83, ya no me acuerdo. Uh -huh. Estaba en la primera filmina. Sí, 82 Pero, creo que era. Sí, esto sigue. Yo no sé si mañana no salgo con el role y hacer este tipo de fotos. Esto puede seguir. No es una serie que por ahora yo diga, bueno, hasta acá. Esto puede llegar a tener alguna continuidad con algo. De hecho, ahora tiene una continuidad, que todavía no he mostrado nunca, en este, fotografías de este tipo, pero color. Y... Y ese sería el correrme del eje que de alguna manera implica el salir de este tipo de fotografía o la jornada, este tipo de mirada, según siempre mi visión, a lo que sería lo actual, lo, lo, el hoy. Y pensar que esto fue hecho hace en las más nuevas, a para 15 años, una cosa así, o 10 años. Y las más viejas, 40 ¿Se entiende? Esta debe ser dos mil y pico. Empieza a toparse con el trabajo de Facundo. De alguna mm. manera, empiezan como a ver ciertos ojos que... No, ¿no? Hay, no, me parece que no. Tanto Facundo como yo tenemos una, una obsesión desde los principios, desde su principio, yo desde el mío, eh, principios en términos de tiempo, ¿no? Con el tema de la frontalidad, pero las temáticas que abordamos son muy diferentes y yo nunca podría hacer una siesta argentina y creo que él nunca podría hacer este tipo de paisajes. Tenemos, me parece, sellos y miradas distintas en donde hay muchos puntos en común, esto estoy seguro, de preguntar, no. ¿qué, ¿Qué autores, eh, por ejemplo, colegas encuentras que a veces eh, eh, admirás o empezás a ver ciertas eh, referencias que decís, mirá, qué bueno que esto hizo, hizo tal persona, quiero empezar a investigar por acá también? O, o... Porque uno también de los amigos va buscando referencias, ¿no? Eh, no, de, de, digamos así, de los de los amigos, no sé si diría eso. Eh, de los amigos actuales la verdad que ya a esta edad no me resulta fácil poder decir eso como en su momento lo dije de Humberto y de Oscar claro, por eso pensé justamente digo, digo, si vos me decís eh, que, cerca de quiénes y está claro eh, yo me, con este tipo de fotos estoy de alguna manera si querés cerca de mucho más cerca de Facundo y de Marco Zimmerman que de... No sé yo? Que de, para hablar groseramente que del trabajo de Res o del trabajo de Marcos López pero esa es una apreciación que la puede hacer cualquiera que tenga dos ojos y una medianísima formación o sea, cansa. ahora después hay mundos tan personales que las diferencias son muy marcadas yo sí sigo insistiendo creo tener fuertísimas influencias de, eh, de Walker Evans, de Robert Frank, de Humberto y de algunos fotógrafos que quizás no sean tan conocidos. En el retrato de de Di Farmer, por ejemplo, que seguro no es un autor muy conocido, pero que es un autor, un fotógrafo comercial norteamericano que a mí me parece extraordinario. Claramente, si yo digo que mis paisajes no tienen nada que ver a Jet, sería un estúpido, sería un... que Los ojos en la nuca tendría, ¿no? Digo, hay una influencia muy marcada de eso. Más allá de las comuniones que uno puede tener en términos de gustos con las obras de otros colegas que son, aparte de colegas admirables, al menos amigos muy cercanos, ¿no? uh -huh. Pero, nada, yo la verdad no podría pensar, esto que vos me decías de, de Facundo, y yo no podría pensar en, no hablando peyorativamente, al contrario, ¿eh? al diciendo, sí, sí, sí. mira, la, la obra de Facundo tiene una fuerza y de una individual, individualidad tan propia que no tiene... No tiene que ver con lo mío. No lo veo. Estas tres últimas fotos, por ejemplo, vamos a si son de Facundo. No, no son de Facundo. No, no pueden ser. A lo no, mejor hombre, puede ser de si alguna hay, hay, hay como un cierto... cierto eh, sí, es, hay ¿no? algunas influencias comunes. Claro, eso. Entonces, bueno, hay algunas influencias comunes. Eh, y entonces, a partir de ahí, está claro que se pueden dar algunas eh, interconexiones, ¿no? Eso como yo te comentaba la otra vez, de, como hay muchos hijos de Humberto, digamos, de Humberto Rivas, de repente la otra vez con, justamente, nunca con, con, con entraba acá en la casa, con Lenin estábamos, y mirábamos que eh, hay diferentes periodos de, de, de los trabajos de, de Humberto Rivas que... Que, que, que, que se parece, que uno dice, ah, mirá, tal va por acá, ah, tal va por acá, y hay como pequeños humbertitos de alguna manera, y una escuela que dejó claramente, ¿no? No, no, no lo sé muy bien. No lo sé muy bien. ¿No? La verdad es que no lo sé muy bien. Yo Pero siempre perfectamente. Dónde, dónde, dónde viene como que, que ¿Cuál será? ¿De dónde salió cuál? ¿Qué sé yo? Eh... A mí me parece que hay determinados pensamientos de época, determinadas influencias comunes, y por supuesto, en menor medida, en menor cantidad de autores, alguna admiración por los trabajos de otros que los convierten en nuevos referentes, claramente. Eso sí me parece. Juan, ¿te parece...? Eh, Hasta aquí llegamos, a... se les parece. Claro, ¿te parece? Dejemos por acá. Eh, pone, dejamos en punto suspensivo justamente que quiero hablarte después de eh, próxima semana. Ya, y si quieren proponer temas. Hay preguntas que hicieron, las voy a guardar para hacer un orden la próxima semana de todo eso. Llámame aunque sea dos para ver qué, qué están pensando, qué están preguntando. Eh, a ver, voy para arriba rápido. Había Nico Rivalola, por ejemplo, había puesto acerca de los modos de circulación entiendo que la diferencia entre la virtualidad y la materialidad, en la segunda, de alguna manera, se garantiza una cierta perdurabilidad en cuanto a obra. ¿A eso te referís, Juan? Ah, sobre la pregunta cuando estábamos hablando sobre lo de Instagram. No, yo creo, de... Que, yo creo que la difusión a través de las pantallas es una cosa que no tiene que ver con... Está más cerca de, de la difusión de, que plantea Benjamin, que después retoma Berger, de la difusión de las obras de arte... Que, que hasta ahora, al menos, que de lo que sería la, la creación de una obra de arte definitiva. Me habían preguntado a Stephen Shore que hablamos, eh, los modos de circulación, creo que igual respondimos gran parte, lo, que, lo otro viene la próxima semana, que hablés de paisaje, estaba justo hablando de foto de paisaje. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Solas que tiene ahora el trabajo? Sí, eh, en realidad lo que me interesa es dejar esto planteado en el sentido de que de algún modo esta es una primera etapa de mis paisajes que después de alguna manera se corre con el cambio de proporciones al paisado y también a lo que es la inclusión de color. Así bueno. que como esas películas que yo iba a ver cuando era chico en la parroquia, que eran la película de Bomba en la Ciudad Milagrosa, de no sé qué, terminaban con un cierto suspenso que te decía, la semana que viene vemos Bomba y tal cosa. Y entonces vos ibas la semana que viene a ver Bomba. Ojalá que tengamos a los mismos espectadores volviendo la semana que viene. Eso significaría que por lo menos no se aburrieron. En el capítulo anterior. Veannos eh, la próxima semana a esta hora en este mismo canal. Ya no está eso, ¿viste? Porque ahora Netflix eh, ves toda la serie de una y no dormís durante tres días, pero bueno. Eh, pero me gustaba esa cosa de... Las, además daban las series desorden, desordenadas, nunca eran en orden, no entendías nada, porque el capítulo anterior había sido el, hace tres semanas, porque la otra semana había puesto otro. Me cagaban la vida en eso, pero bueno. Eh, nos vemos la próxima semana. Seguimos. Quédense mucho, quédense en sus casas. ¿Qué es lo que no se entiende? Quédense en su casa, por favor. Abrazo Abrazo, grande a un abrazo todos. presidente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Y eh, muchas gracias, Juan, dice Sergio. Habían empezado todos a decir gracias, así que, bueno, habrá muchas gracias. La charla va a y... gracias. Son una caricia siempre. Un abrazo. La charla la vamos a subir a YouTube ahora, apenas podamos, porque esta es larga y va a pesar. Así es que nos vemos. Chao, gracias. Sí. Tengo que aprender a cortar esto.